En todos, todavía no podemos iniciar mientras no ingresen todos sus compañeros. Ah, ya, profesora, disculpe. No se, no se preocupen, esperemos un rato que vayan. Le a... he puesto profesor, debería haberle puesto profesora, disculpe. No, no se preocupe. <ríe> ya, profesora. Vamos a esperar Doctora, que vayan. buenas noches, compañeros. Compañeras ya, profesora. Buenas noches, compañeros, igual. Buenas noches con todos los compañeros. Audios, por favor. Dando el ejemplo, como siempre. <ríe> Ay, caramba. Compañeros, sus audios, por favor, la docente está indicando. Thank <laughs> you. Buenas noches, todavía faltan un grupo regular de sus compañeros. Vamos a esperar unos minutos, vayan ordenándose a ver cómo van a exponer, por favor. Doctor, disculpe, pero la exposición es de la lectura de la semana pasada o de los eventos de esta semana. Doctora, ¿qué ha hecho? Alex, si ¿sí me vuelves a repetir, por favor, porque tenía fallas con el internet. Sí, doctora, no se me escucha eh, bien, doctora. ¿Me escucha? Sí, dime, Alex. Ah, ya. Sí, doctorcita. Eh, quería preguntarle si la exposición o la sustentación será de los precedentes vinculantes que dejó en la diapositiva o del análisis de la lectura de la semana pasada. A ver, yo les dejé una tarea la semana pasada. La semana pasada, esa tarea, es tengo que presentarla bien. Correcto, doctora. Doctora, correcto, no hay problema. Ya, a ver, ¿qué grupo va a empezar? Vamos iniciando ya mientras van ingresando. con quienes iniciamos un... o llamar yo los yo porque tenemos a las ocho empieza el examen doctora buenas noches no se le escucha bien a ver doctorcita buenas noches no se le escucha bien muy bajo ser un tema del audio de ustedes porque en realidad estoy hablando de la misma forma a ver no usted no bajo, le escuchas está, escucha? está sumamente no, le... ahora sí me escuchan? un poco bajo Ahora sí me escuchan. Mucho mejor. Ya, ahora sí. Eh, ¿Con quiénes empezamos las exposiciones? El examen empieza a las 8 de la noche. Eso quiere decir que yo tengo que acabar que ustedes presenten antes. ¿Con quiénes iniciamos? ¿Quiénes van a iniciar? Profesora, sí, doctora, buenas, doctora, buenas noches. No, no, no audio, sé si es doctora. mi audio, pero no se le escucha bien, doctora. No sé si es mi audio, pero no le escucho ¿Cuál muy bien. Sus por favor, les he explicado varias veces que levanten la mano. Quienes no escuchen, por favor, levanten la mano. Ya, dime. Profesora, buenas noches. Este, ¿Podría iniciar mi grupo, por favor? Ah, correcto. Después, ¿qué otro grupo sigue? ¿Disculpe? ¿Qué otro grupo sigue? Voy a ordenarlos por grupos, ¿no? Ya, segundo grupo. Buenas noches, doctora. Eh, Podemos continuar nosotros, el grupo de Monroy. Hay un, hay un orden de grupos. Hay un orden de grupos. Uno, dos, tres. Está en, está en orden. Somos el grupo dos. Se debe respetar ese orden. No hay ningún orden de grupo. Yo le he dado órdenes al grupo. Correcto, doctora. No, no ningún orden de grupo. Ya, a ver. Eh. Primero este este no va uh, el grupo de Natalia, luego el grupo de Mirta, luego el grupo de Alex y luego el grupo de Obregón. Doctora, buenas noches. También mi grupo de Obregón Moreno. Y por eso. Primero va el grupo de Natalia, luego el grupo de Mirta, Monroy, luego el grupo de Alex, luego el grupo de Obregón y luego el grupo de Eduardo y luego de Yanina. Hasta ahí me quedo en ese orden, ¿ya? Empecemos. A ver, Natalia. Gracias, este, doctora. Eh, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Natalia Regina Vargas Cuenca. El, de acuerdo a la lectura que usted nos ha proporcionado, nosotros hemos realizado el mapa que ha sido enviado eh, por la plataforma, eh, en la cual ¿no? eh, dicha lectura tiene como título Inconvenientes Prácticos del Recurso de Casación en el Proceso Laboral, no que está como autor Carlos Siriaco Bellido. Él nos indica o nos da una introducción. Bueno, un momento, a ser... un momento. Vamos, nos vamos ordenando. Lo que teníamos que, no sé si es que habremos interpretado mal, pero lo que tenían que exponer hoy día era lo de los precedentes vinculantes. ¿Van a exponerlo todo de manera conjunta? Okay. Doctora, disculpe, nosotros tenemos este previsto el, el mapa que hemos realizado de acuerdo a la lectura. Ya, y el precedente vinculante, ¿por qué no lo han realizado? Uh, disculpe, uh -huh. no tenía conocimiento de ello. ¿Quiénes han realizado lo del precedente vinculante? El grupo de doctora. Marín, doctora, nosotros hemos, hemos trabajado el precedente vinculante, como usted lo indicó. Doctora, su audio no se escucha. A ver, ¿quiénes más han realizado lo del presidente vinculante, por favor? El grupo de Marín, Yanina Marín. Ya, ¿quién? nosotros hemos trabajado una casación en materia laboral. Ya, que era la vinculante, ya. ¿Quién más ha realizado ello? Obregón Moreno también, doctora. Nosotros, nosotros ya. también, doctora. Grupo... Alex Vega, ya. ¿Quiénes más? Entiendo que no ha realizado ello. Ya, a ver, Natalia, expone lo de tu lectura, ¿ya? Perdón que le interrumpa, doctora, también el grupo de, mi grupo, de Javier Rojas. Ok, a ver, miren, ¿saben qué? Me tiene que alcanzar el tiempo porque ustedes son varios grupos. Solamente tienen exactamente cinco o seis minutos para que expongan, ¿ya? Pasados esos seis minutos, los voy a cortar, así que traten de ejemplificar, de resumir todo en en unos minutos. Ya a ver Natalia, empezamos contigo. Gracias doctora. Eh, como le estaba comentando, según la lectura, no, en la introducción nos habla acerca de la nueva ley procesal de trabajo, no, que de manera um, actual no hace de que sea más acelerado el proceso y tenga el tema de la oralidad también, no. Eso es lo que nos habla de acuerdo a la introducción. También habla acerca del el recurso de casación en el proceso laboral, habla acerca del recurso de casación en materia laboral y el trámite del recurso de, de casación, ¿no? En el recurso de casación en el proceso laboral, ¿no? Como nosotros tenemos sí o sí que tener el concepto, ¿no? Eh, la casación es un recurso extraordinario que resuelve casos concretos. De indebida aplicación de, aparta de apartados normativos. ¿no? Este, um, esta casación va a, va a contener o contiene ¿no? carácter público, debido a que sus pro pronunciamientos ¿no? generan precedentes y uniforman la jurisprudencia dispersa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Quiere decir que esto va a valer dentro del ordenamiento no jurídico de manera más pesante, ¿no? O sea, que se puede tomar como un ejemplo, ¿no? De esta manera también, ¿no? Como ya tenemos, se va a tener conocimiento, ¿no? Genera seguridad jurídica para todas las partes, tanto para los trabajadores, empleadores y, como le comentaba, a los órganos jurídico, justiciables, ¿no? En el recurso de casación en materia laboral, vamos a tener lo que es las infracciones normativas. En, dentro de estas infracciones normativas, vamos a tener lo que, eh, normalmente se está llevando o, o mejor dicho, eh, existe no una um, un conflicto no o, o una o una deficiencia por parte de la, de la normativa no porque o de la aplicación de la normativa no porque dentro de estas infracciones normativas vamos a tener la aplicación indebida de una norma de derecho material la interpretación errónea de una norma de derecho material y la inaplicación indebida de derecho material como todos nosotros no estudiantes y usted que es nuestra docente, tenemos conocimiento de que eh, en este tipo de, de eh, recursos ¿no? va a haber de alguna u otra manera una salida o una entrada también para poder cambiar estas, estas infracciones normativas. Y de la cual, según nuestra lectura, está haciendo ¿no? mención de que existe eh, la mala aplicación o no aplicación de estas infracciones. no. Dentro también de este recurso de casación en materia laboral, vamos a tener la incidencia directa en la resolución impugnada. También vamos a tener la infracción normativa de normas procesales y la afectación no, Del, al debido proceso. También existe el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. Eh, para culminar, tenemos el trámite del recurso de casación, ¿no? En el artículo 37 de la nueva ley procesal del trabajo, regula el trámite del recurso de casación. Entre los principales puntos señalamos lo siguiente, o voy a señalar lo siguientes. ¿no? Eh, nos indica en el, como, un, como un punto, ¿no? Cuando el expediente es recibido por la Sala Suprema, se procede a fijar una fecha de calificación interna para determinar si el recurso de casación interpuesto es inadmisible, procedente o improcedente. O sea que también este recurso de casación que ha sido ingresado a nuestro ordenamiento jurídico peruano, ¿no? en nuestra nueva ley, también, está de, también este, tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? que tienen que ser admisibles o también pueden ser improcedentes. ¿No? En el punto dos, es si el recurso de casación es declarado procedente, como lo dice acá, ¿No? en dicha audiencia de calificación se fijará una nueva fecha para la vista de la causa. ¿no? También nos indica como un punto 3, las partes solicitarán un informe oral dentro de los tres días hábiles posteriores a las notificaciones de la vista de la causa. Y para concluir, ¿no? eh, este, lo que nosotros estamos realizando en la exposición, eh, los, los jueces supremos ¿no? podrán resolver de manera inmediata o derivar el fallo a los cinco días hábiles posteriores a la realización de la vista de la causa. Nosotros podemos determinar o indicar que esta lectura nos ayuda a nosotros acerca del recurso de casación de manera eh, más profunda, ¿no? Porque ya aparte de que existe nuestra nueva ley de procesos procesal del trabajo, también existe pues dichas lecturas como ella que usted nos, nos puede eh, dar, ¿no? Nos puede facilitar disculpe, nos puede proporcionar, ¿no?, para que nosotros requisamos más nuestros conocimientos. Eh, acerca de recursos de casas, de, recursos de casación, como le mencionaba en su momento, ingresado no a, a nuestro ordenamiento jurídico, eh, hace, ya hace que nosotros tengamos el, o mejor dicho, esta ley tenga más peso, ¿no?, y, o tenga el mismo peso que las demás leyes, ¿no?, y podamos también poder defender ¿no? de manera eh, más fácil, ¿no? A los patrocinados, incluso también tenga que, se, se tenga una seguridad también, ¿no? Tanto para los trabajadores los, y los jueces, ¿no? Eso, como le indicaba, tiene peso también jurídico y los pueden utilizar, ¿no? Los órganos justiciables los pueden utilizar. Eso es todo, profesora. Muchísimas gracias. Muy bien. Natalia, a ver, um, Natalia, por favor, envías al grupo del WhatsApp quiénes son tus compañeros que forman parte de tu grupo, ya, los nombres completos. Ok, profesora, gracias. Ya, a ver, Mirta. Ok, eh, doctora. Eh, Nancy, por favor, podrías compartir las PPTs. Eh. Y si no, doctora, por favor, me habilita para compartir. Yo lo, Ahí está. Ya les estoy compartiendo. Eh, doctora, eh, primero. Saludar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Sí, te escuchamos, Mierda. Nosotros en esta ocasión. 6.55 del 2013. ¿Se de me escucha, doctora? Si se te escucha, continúa. Ok. Los integrantes del grupo son Nancy Cruzado, Isabel, eh, Faustino Díaz, Edson, Palomino Cruzado, Alejandra del Rosario, Ramírez Rodríguez, Mónica Emperatriz. Siguiente, por favor. El tema de, de esta casación, doctora, es la licencia sin goce de haber por ejercicio de función edil. Eh. Quien asume el cargo de alcalde tiene derecho al otorgamiento de licencias sin goce de remuneraciones durante el tiempo que dure su función edil, puesto que la labor de alcalde al ser ejercida a tiempo completo trae consigo la percepción de la remuneración correspondiente conforme a los términos de ley orgánica de municipalidades. Siguiente, por favor. Los datos generales, doctora del caso, son la Corte Suprema, Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, fecha de la vista de la causa el 17 de marzo de 2015, recurso de casación eh, demandante, Bernardo Jesús Cas Carrasco Castro, demandados, gobierno regional de Arequipa y otros, pretensión impugnación de resolución administrativa, la decisión es infundada el recurso de casación, no casaron la sentencia de vista. Siguiente, por favor. Las partes procesales, tenemos el demandante, como ya lo habíamos mencionado, el señor Ber ¿Sí? Berardo Jesús Carrasco Castro, Compañeros, por favor, sus audios, un poquito más de respeto. Gracias. Eh, decía, doctora, en las partes procesales tenemos el demandante, el señor Berardo Jesús Carrasco Castro, el demandado gobierno regional de Arequipa, y otros. Siguiente, por favor. Tenemos las instancias previas. La sede, en sede administrativa, en primera instancia, la resolución Número 168-2011 de la UPEL con sede licencia sin goce de haber por el término de un año. En la segunda instancia tenemos la resolución de gerencia regional número 429-2011-GR declara improcedente el recurso de apelación. En sede judicial tenemos la primera instancia juzgado especializado donde se declara infundada la demanda en fecha 3 de septiembre de 2012 Luego tenemos que en la segunda instancia tenemos la sentencia de vista del 28 del 5 de 2013 que confirma la sentencia de primera instancia. Siguiente, por favor. La causal del recurso. Eh, por resolución de fecha de 2 de noviembre del 2013 se declaró procedente el recurso de casación por la causa de infracción normativa del artículo 65 de la ley número 29.062 y el artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Siguiente, por favor. Antecedentes de hecho. El de Berardo Jesús Carrasco Castro es profesor de la carrera en actividad, con nivel magisterial 5, nombrado en la institución educativa número 41061 José Antonio Encinas. Pertenece a la unidad de gestión educativa La Joya y se encuentra incorporado dentro de los alcances de la carrera pública magisterial, ley número 26062, y su reglamento, Decreto Supremo número. 003 del 2008 l En el año 2010, postuló de alcalde en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, siendo elegido en el periodo 2011 a 2014. Siguiente, por favor. En reunión ordinaria del Consejo Municipal de fecha 12 de marzo de 2011, renunció a su remuneración de alcalde para acogerse a la remuneración de profesor de carrera, conforme al al informe número 011-2011-MDA-T del 8 del 6 del 2011. Solicitó ante la autoridad administrativa la licencia con goce de haber respe respecto de sus labores como profesor para poder desempeñarse como alcalde, por estimar que su remuneración como docente le es más beneficiosa. Posteriormente, por resolución directoral número 168. 2011-UGEL-LA La Joya, se concede la licencia sin goce de ver de remuneraciones por el término de un año, decisión que fue apelada por el actor, resolviendo el recurso mediante RGR número 4029-2011-GRE del 16 del 08 del 2011, declarándose improcedente. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una descripción rápida del caso. El demandante interpone demanda de impugnación de resolución administrativa solicitando que el órgano jurisdiccional le declare la nulidad de la resolución gerencial regional número 4029-2011, la GRM. La sala superior confirma la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Luego, se presenta un recurso de casación, el cual es declarado procedente por la Sala Suprema bajo la causal de infracción normativa del artículo 61 de la ley número 29.062 y del artículo 23 de acuerdo de la Constitución Política del Perú. Siguiente, por favor. Eh, como ya hemos ido mencionando en varias ocasiones, tenemos las referencias normativas el artículo 65 de la ley, digo perdón, del artículo 61 de la ley 29.062 y el artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Siguiente, por favor. La, considerando relevantes, el octavo, en el punto octavo vemos que el análisis de la denuncia de inflación normativa del artículo 61 de la ley, ley que modifica la ley del profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, habla de dos puntos. A, con goce de remuneraciones y B, sin goce de remuneraciones. Siguiente, por favor. Asimismo, debe tenerse en cuenta que siendo el derecho un todo orgánico, la norma bajo análisis debe de ser interpretada de manera aislada, sino en armonía con el reglamento de la ley número 29.062, aprobado por el decreto supremo número 003-2008-ED, el mismo que en su artículo 89. Siguiente, por favor. La decisión fue que por los fundamentos y de conformidad con el dictamen emitido por el señor fiscal supremo en lo contencioso administrativo, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por Berardo Jesús Carrasco Castro, obrante en las fojas 201 a la 207, en consecuencia no casaron la sentencia de vista de fecha 28 de mayo del 2013. Obrante de fojas 193 a la 195 dispusieron la publicación del precedente resolución en el diario oficial, el peruano conforme a ley, en los siguientes eh, contra el gobierno regional de Arequipa y otros sobre la información de resolución administrativa y los devolviendo intervienen como ponente el, el señor juez supremo Chávez Zapater Rodríguez Mendoza Chumpitas Rivera Torres Vega Mac Ariata y Chávez Zapater siguiente por favor eh, tenemos el séptimo como sentencia en materia de recurso a casación, la Sala Superior confirma la sentencia de primera instancia, tras considerar que conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña su cargo a tiempo completo y es rentado mediante una remuneración mensual fijada de acuerdo al Consejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión, por otro lado, en el artículo 11 de la citada norma señala que para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajen como dependientes en el sector público-privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. Siguiente, por favor. Eh, eso sería todo, doctora. Si bien es cierto, eh, por error, quizás nosotros no hemos, no hemos, no hemos eh, seleccionado una un expediente eh, precedente, sin embargo hemos tratado de hacerlo lo más rápido posible y como hemos podido observar esta casación, esta casación nos habla de que eh, el trabajo de o la función de alcalde es a tiempo completo y por ello él recibe una remuneración la cual se da eh, en sesión de consejo no es no es posible de que esta persona haya querido Trabajar como alcalde, pero seguir recibiendo el sueldo de profesor. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Mirta, ¿me escuchas? Sí, doctora, pero se le se está entrecortando de tanto en tanto su audio. Sí, no sé qué está pasando ya con el... Pero ahora sí me escuchas, ¿no, Mirta? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, sí, está bien, muy bien tu exposición, Mirta. Muchas Mirta, gracias. ¿me envías? Eh, me envían igual este, su relación de grupo al WhatsApp. ¿Ya? Ok, doctora. A ver, continuamos con el grupo de Alex. ¿Sí, doctora? ¿Me escuchas? Sí, sí, Alex. Ya, doctora. Eh, muy buenas noches, doctora. Iré directo al grano como el dermatólogo.